Hola, soy Floribet, en esta ocasión te mostraré hacer un móvil con botellas desechables. Necesitaremos dibujos, yo bajé unos de internet, los cuales les voy a dejar el link para que puedan descargarlos. Botellas desechables.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 De la misma forma iré calcando todos los dibujos en el plástico de botella, como les estoy mostrando en el video.